súper bien el día de hoy, estoy súper contenta porque por fin les traigo la parte 2 del caso de Alex Calvo. La verdad, yo creo que este ha sido uno de mis casos favoritos, uno de los casos más completos que hemos tocado en este canal que está explicado cada cosita, cada piececita que se va poniendo en el rompecabezas, tiene una explicación, tiene un porqué y tiene... Eh, esa pieza hace que concuerden otras 10. De verdad, yo creo que me voy a aventar unos en 4 videos sobre este caso porque... El video pasado fue como de 20 minutos. Este yo creo que prácticamente va a estar igual. Y todavía no llegamos ni siquiera a los últimos meses del año 2022. Porque esto, digo, perdón, del 2021. Porque este caso tiene eh, más o menos como a mediados del 2021. Entonces, tenemos a Alex Calvo para rato. Pero se los juro que es uno de los casos más impactantes, más raros. Ojalá. De verdad que si esto termina bien, él se inspira en hacer un libro o alguien le compre la historia, el libro, lo que sea, para que hagan una película porque está... 10 de 10. Siento que está infravalorada la historia de Alex Calvo, pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Recuerden suscribirse para que cada que yo suba video, pues YouTube los notifique y para que choque el fantasma de este cuarto, ahí está, mirenlo ¿se ¿sí lo ven ahí? Eh, pues no vaya a sus casas a visitarlos, bueno, si, o si lo quieren que vaya a sus casas, pues ya saben qué hacer. Y aquí les voy a poner mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok Entonces activan todos sus casitos así chiquitos eh, En Facebook, en Twitter, no, en TikTok y demás Así que en todos los lugares estoy activa Vámonos, ahora sí a comenzar con este video Disculpenme, me estoy asando cuando no tienen una idea Y tuve que cerrar las ventanas porque me dijeron que en el video pasado se escuchaba como un zumbido No era un zumbido, lo que pasa es que como acá se están nublando los bichitos Hacen ese sonido cuando va a llover Creo que se llaman serruchos o algo así, pero bueno, vamos a comenzar con este video. Ok, fantasmitas, entonces si ustedes se preguntan quién es Alex Calvo, de verdad necesitan ir a ver la parte 1 de este video, porque de verdad no... No me van a entender y necesitan entender la primera parte para poder lograr entender esto Así que aquí se los voy a poner en la parte de arriba para que ustedes vayan a ver primero ese video y después se vengan para acá No les puedo hacer ni siquiera un mini resumen aquí porque vamos a perder más tiempo Y yo tuve que escribir así tal cual como lo están viendo Como un orden eh, de cómo van los hechos para no perderme de tanta información que es Entonces imagínense, todo esto nada más son palabras claves Vayan a ver este primer video y después vénganse para acá. Es inmediatamente en donde nos quedamos, aquí empieza. Ok, entonces en el video pasado les decía que pues las llavecitas que tenía, que había encontrado, que de repente como que se las escondían y de repente aparecían de nuevo, pues él dijo, se me hace que son de una iglesia. Recuerdan que el bisabuelo ya le habían dicho que ayudó a construir muchas iglesias y demás y por esta razón él era como muy reconocido, la familia de Alex era reconocida pues en... Pues todos los alrededores, ¿no? Entonces Alex está dispuesto a ver de qué se trata el asunto con estas llaves. Porque se las desaparecían, aparecían en lugares raros. Entonces dijo, a ver, se me hace que son de aquella iglesia. Y se ve que va ahí a la iglesia, trata de abrir. Y justo cuando va a intentar abrir, una persona se aparece por ahí. Y dice así como que, oye, ¿qué estás haciendo? Y pues sí, o sea... Que tenga las llaves de una cerradura vieja no significa que pueda entrar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí queda eso y sí dice así como de que, mm, o sea, no, ya no puedo investigar más con estas llaves porque sí son de esa iglesia que a lo mejor sí la ayudó a construir mi abuelo, pero pues eso fue hace 60 años, 80 años y ahorita yo ya no puedo meter mal. Ok. Entonces, muy bien. Ya ven que había ha habido ya varias apariciones, ya varios ahí como acontecimientos paranormales. Hay otro más que, sinceramente, en esto estoy como confundiendo un poco porque, miren, vamos a ver el video. Ustedes saben que eh, habla inglés, por lo cual, pues, solamente les voy a poner como la imagen. Pero si se fijan, eh, se ve perfectamente como, como la imagen de alguien. Que a mí me da la impresión más bien de que se asustó al ver algún tipo de cuadro. O sea, se ve como muy perfecto lo que es la silueta de la cara nada más. Y se ve como, como si fuera un cuadro. Él dice que, que pues que no, pero que... O sea, a lo mejor sí, ¿verdad? Que porque ese es el cuarto donde lavan la ropa. Pero digo, puede ser. Sinceramente a mí me dio más la impresión de que es como un cuadro. pues Puse una foto y pues eso fue lo que lo asustó. Ok, entonces... Recuerden que Alex y su familia son muy reconocidos ahí en ese pueblo y a los alrededores por todo lo que hacía el abuelo. Exorcismos, ayudar a construir iglesias, ayudar a las personas y así. Entonces todo el mundo los conoce o los ubica por lo menos. Ok, entonces eh, la familia de Alex literal solo era su mamá, su tía, él y dos primos. Entonces le habla al exesposo de su tía. Ok, ya todos murieron, entonces le habla al esposo de su tía y le dice así como de que, oye, es que te puedo preguntar algo, la verdad es que eh, pues acabo de regalar la casa de mi abuela y no tengo idea de nada, porque como tú sabes, eh, pues la familia como que, o pues, sea, mi mamá y mi tía se separaron de mi abuela y ya nunca volví a saber nada desde que tenía 5 años, entonces ahorita no sé nada. Y el ex esposo de su tía le dice así como de que, ah, pues, pues sí, o sea, sí se escucha así como seco, así como serio, como que, pues, hace mil años que no sé nada de ti ni de, pues, tía ni nada, pero a ver, dime. Y ella le pregunta, oye, es que quiero saber por qué mi mamá decidió alejarse de mi abuela. O sea, es algo que, que no he podido dormir, no he podido resolver y quiero que me digas si tú sabes el por qué mi tía y mi mamá decidieron pues ahora sí que hacer a un lado a mi abuela Y este señor les dice algo muy interesante Y le dice, sí, sí sé Lo que pasa es que tu mamá y tu tía Tenían una amiga muy cercana que se llamaba Jessica Y a Jessica algo le pasó Desapareció o algo parecido Y... Eh, le pidieron ayuda a tu abuela, le dijeron que si sí, las dejaba ver cosas de su bisabuelo. Ya ven que el bisabuelo tenía mil cosas ahí, eh, libros y todo, de hechicería y demás cosas. Entonces, eh, la mamá de Alex y su tía le dijeron a su mamá, oye mamá, déjanos ver las cosas de mi abuelo para poder ayudar a Jessica. Y su mamá les dijo que no, es decir, la abuela de Alex les dijo a sus hijas no, no los dejó ver nada. Y pues, sorry, o sea, no pueden ayudar a Jessica. Y ese acontecimiento hace que se separen. O sea, la mamá de Alex y su hermana cortan relación con su abuela. Y por eso Alex, pues, dejó de ver a su abuela. O sea, ella no sabía absolutamente nada. Entonces ya se va uniendo ahí como la historia de que, ah, ok, o sea... Por eso están separadas, por esta situación de que su abuela no quiso ayudarlas en la desaparición de su amiga. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no vas a ayudar a alguien que está desaparecido si a lo mejor tiene los medios? Bueno, entonces les digo, él sigue como que tratando de conectar con gente que conozca a su abuela y conoce a otra persona que es como un nativo americano más o menos o descendiente de nativos americanos que estuvo más o menos en las épocas del bisabuelo. Entonces logra contactar con ella y ya le dice así como de... O sea, oye, ¿por qué todo el mundo conocía a mi abuelo? O sea, a mi bisabuelo, ¿qué hacía? O sea, no tengo idea. Y esta señora estaba como, como en un estado muy alterado, así como que volteaba y volteaba, como que no quería mucho que hablar de eso. Y le dijo, mira, es que muchos conocían a tu abuelo por lo que ayudaba. Dice, realmente es que la mayoría de nosotros lo conocimos por un acontecimiento del cocodrilo que se comía a las personas. Y él así de que como... Sí, es que había un cocodrilo gigante, medía un montón de metros, o sea, medía muchísimo. Y tu abuelo nos ayudó a, pues sí, a capturarlo, a que eso terminara porque se estaba comiendo muchos de nosotros. Y él así como... Uh... Ok, entonces se pone a investigar un poco Y aquí les voy a poner el video de la noticia Porque realmente es que sí hubo un, un cocodrilo que capturaron Que estaba enorme y adentro de, de su estómago Habían descubierto como artefactos como de los años 6.000 según eso Entonces él como que uniendo todas las piezas Se da cuenta de que ese cocodrilo realmente era un skinwalker Que es un skinwalker pues básicamente... Personas que tienen poderes para transformarse en animales, pero son malos. O sea, pues, por ejemplo, se estaba comiendo a las personas y, o sea, más o menos lo que para nosotros sería una agual, pero los skiwalkers sí son un poco más peligrosos y les digo, atacan. Y por eso la gente les tiene miedo. Entonces, pues, se deshizo de una criatura. Entonces, él uniendo como todas estas cosas, a ver, que la hechicería, que los exorcismos, que los skywalkers, que todo... Se da cuenta, o bueno, él como que se da el título de que realmente su bisabuelo era un cazador de monstruos o un Monster Hunter. Que yo sé que se ve así como el videojuego, ¿no? Porque sí hay un juego que se llama así y una película también. Eh, pero, pues bueno, o sea, realmente es que esta es la descripción. Está cazando monstruos que hay en la tierra. Y él dice: O sea, yo sé que esto suena muy loco. Y él lo dice así de que es que ni siquiera lo he querido decir como en voz alta o dando la, la idea ni nada. Porque suena muy loco, suena como sacado como pues de una película y así. Bueno, entonces, total, en eso queda, ¿no? De que el Skinwalker, de que bla bla bla, ya varias cosas. Y de repente empiezan como a asustar a su hija un poco. Ella se tapa los ojos, no quiere pasar y no quiere pasar. Y pues recuerden que hay una parte de su casa donde se concentra más la actividad. Entonces cuando la niña como que quería pasar por ahí, se iba corriendo hacia su cuarto, y se tapaba los ojos y demás. Y a él pues le llama la atención. Entonces se da como unos días libre para, para dejar de moverla eso. Sino que más bien para acomodar la casa porque ya quería sacar... Pues todos los tiliches que había ahí, porque pues había tiliches de hace mil años. Cuando está buscando ahí, encuentra lo que es el segundo diario de su abuelo. La parte 1, recuerden que vimos la parte, uh, pues sí, el, el diario número 1, donde tenía un montón como de cócteles de recetas de cócteles pero nada más era como una fachada para esconder otro tipo de datos, pues este también lo era. Pero este segundo diario tiene mucha más información que el primero. Ya que, eh, o sea, él lo encuentra y dice, ah, ok, pues sí, o sea, sí es de mi abuelo y tiene su nombre y todo. Y también tiene algunas recetas, pero conforme va pasando las hojas, se da cuenta que tiene listas de mapas. O sea, tiene mapas así dibujados, pero raros, no de ciudades ni de nada, sino como que de un cuarto en específico. Como si me puse hacer un mapa como de este cuarto, así señalados en partes raras. Entonces les digo, tiene mapas tiene listas de lugares, tiene listas de nombres y así como palabras clave escritas. Entonces Alex se queda así como que, hmm, ¿qué será esto? Se pone a investigar un poco. Les digo, tiene como una lista como de puras palabras clave. Por ejemplo, una dirección completa, un nombre. Luego tiene abajo así como muñeca y así les digo, raro. Entonces Alex se dispone a googlear sobre este... Pues sí, este, este nombre, ¿verdad? Lo primero que encuentra lo deja así como... ¡Wow! Básicamente busca la dirección que su abuelo había escrito ahí. ¿Y saben a qué casa lo lleva? Lo lleva a la casa del propietario de la muñeca, o bueno, del muñeco Robert. Ustedes saben cuál es el muñeco Robert, uno de los muñecos, pues básicamente más embrujados de la vida real. Ese de que no lo puedes voltear a ver porque ya en la noche te da pesadillas, le tienes que pedir permiso para tomarle fotos, ese muñeco. Entonces el abuelo escribe ahí así como que será un fantasma, será la muñeca, será esto, será el otro, es decir que el abuelo ya, bueno el bisabuelo, perdón, ya andaba buscando de qué se trataba de ese muñeco Robert, ya sabía desde hace muchos años lo que pasaba con ese muñeco y está en Florida, recuerden que ellos están viviendo justo ahorita en el estado de Florida en Estados Unidos y la casa es en Florida, entonces el abuelo era como los territorios del abuelo y por eso lo estaba investigando y por eso tenía como palabras clave. O sea, ya había ido a investigar a lo que era el muñeco Robert. Ok, entonces después de eso sigue pasando y hay como más palabras clave. Él va investigando, investigando y da con un, un monstruo que yo nunca había escuchado de él. Díganme ustedes en los comentarios si sí lo habían escuchado. Sobre un monstruo llamado Pinky. Este, este Pinky está supuestamente, vive en un lago también del estado de Florida y es como un monstruo de lagones, así como un anfibio, un lagarto grandote y hay cuatro personas que fueron los testigos más grandes de haberlo visto así como testigo visual y el abuelo estaba conectando con esas personas para irles a hacer como entrevistas sobre este monstruo. Ok, o sea, tenía ahí ya los nombres, tenía así como que horarios en donde se iban a ver y demás sobre, para hablar sobre Pinky. Entonces, otro tipo de monstruos. O sea, ya no estás hablando de una entidad invisible, como por ejemplo un fantasma, un demonio, ¿no? Sino Pinky ya era pues algo como más físico. Y también tenía datos sobre un objeto que hay también en el estado de Florida que le llaman la silla del diablo. O sea, algo tiene que ver con el diablo de que ahí algo pasó y hay mucha actividad alrededor de esa silla, todo está en Florida, y el bisabuelo de Alex todo estaba eh, investigando, ya tenía tiempo investigándolo, ya tenía sus hipótesis, ya tenía algo así escrito, o sea, qué extraño, y pues eh, los diarios tienen años de estar ahí, entonces él está como impresionado, la verdad yo también lo estaría, cuando sigue buscando más cosas, y entre las cosas de su abuela, ve un número y decía que se llamaba Megan Megan la Medium, ¿no? Entonces le marca así como de que, ay, ojalá sí sea el número todavía, y logra contactar con Megan. Y le dice, oye Megan, y, eh, eh, o sea, la, esta Megan le contesta así como de que, ay, Alex, ya sabe que me ibas a marcar. Y él así de, ah, o sea, ¿sabes quién soy? Sí, es que tu abuela me dijo que, que me ibas a marcar. Y él así de que, ay Megan, este, no sé cómo decirte, pero mi abuela se murió hace unos meses. O sea, ¿cómo es que te dijo? ¿Que lo dijo su espíritu? Le pregunta Alex. Y ella así de jaja. Eh. O sea, Megan le contesta así de, no, eh, me lo dijo antes de morir, eh, que tú, pues, eventualmente me ibas a buscar. Y él así de, ok, ¿quieres venir a la casa? Necesito que vengas y que me ayudes porque mi hija, porque esto es lo que estado pasando. Y Megan acepta. Ok resumen básico Megan va hay unos cuatro videos sobre la visita de Megan pero eh, lo importante aquí es que le dice que hay cuatro entes en su casa el de su bisabuelo el de su abuela una entidad muy muy vieja que describe como no humano y el de una niña el de una niña como que va y viene es como un, pues una entidad X no como que ahí se quedó nada más el de su abuela y su abuelo ahí están juntos y él, la entidad que no es humana, está como en la parte de abajo. Y sí, por la parte de afuera se puede ver que pues que hay un espacio por abajo de la, de la casa. Entonces le dice así como de que sí, por ahí vive. O sea, algo debe de ver ahí que hay él está ahí, yo lo siento, abajo de la casa, no en la casa. Y él así de que, ok, pues tendría que meterme. O sea, es un espacio chiquito, tendrían que entrar gateando. Eh, pero sí le dice así como que, bueno, pues tendré que meter a investigar qué es lo que hay. Pero bueno, básicamente son esos cuatro eh, entes que existen en su casa y Froget, Frogget que es la, la rana que les digo que aparece y desaparece, oigan, si ¿sí escuchan eso, ese que ya va a llover y no que no puedo hacer nada. Bueno, entonces Froget, que es eh, la muñeca que les hablaba el video pasado que aparece y desaparece, ya se dio cuenta que aparece y desaparece conforme ven a la niña o conforme le dijo Megan la medium que eh, en las áreas de la casa donde estaba la niña, entonces va a haber... Y efectivamente ahí está Froget, donde la niña le gusta estar. Entonces dice así como de que, ah, ok, la voy a dejar. Y ahora tiene eh, que ver con que su hija, la hija de Alex, ya no agarraba a Froget porque le dijo que no era suya. Y pues sí, no era suya. Realmente a lo mejor es de la niña pues, que se aparece por ahí. Entonces a veces se lo lleva y a veces no se lo lleva y por eso aparece o desaparece. Pero bueno, fantasmitas, como les digo, hasta este punto vamos como a mitad de noviembre, o sea, todavía nos falta un buen rato. Voy a tratar de meter varios meses al siguiente video, pero es que les digo es tanta información que no puedo eh, pues, omitir porque si no se corta la historia. Ah, que se me hace muy difícil, una hacer videos cortos y dos, con lo que muchas partes, así que pues yo creo unos dos videos más y nos vamos a aventar para ponernos al corriente porque ahorita ya vamos a 20 minutos de grabación. Entonces bueno, hasta aquí vamos a dejar en el, video, el día de hoy y al siguiente pues ya les voy a traer pues buen pedazo también porque pues sí, todavía quedan, estoy viendo aquí, sí, todavía quedan demasiados videos y conforme yo oh, me estoy tardando en subir, pues él sigue subiendo, entonces pues a ver cuándo terminamos. Pero bueno, espero que les haya gustado, les digo, esta historia de verdad está digna de un libro o de una película, ojalá. En algún momento le compren la historia, los derechos o lo que sea que esté pasando. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan hasta este punto. Sobre eso de que él cree que es un descendiente de cazadores de monstruos o pues qué estaba pasando. O sea, demasiadas cosas, ¿no? Como que muchas coincidencias para que eh, no sea cierto o ustedes qué opinan. Díganmelo en los comentarios. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al video siguiente. Les mando mil besos. Bye, bye.